dos horas en el norte y noreste del país. Se reporta también una falla masiva en la misma zona principalmente. En la empresa Megacable, que es una empresa de televisión por cable, internet y telefonía, vemos cómo desde Hermosillo, Torreón, Guaymas, eh, Culiacán, gran parte de Sinaloa, Guadalajara, Colima, e incluso aquí en la Ciudad de México empieza a reportarse esta falla. Eh, va de la mano con el apagón, un apagón que dice la Comisión Federal de Electricidad se atribuye a la alta demanda de gas natural después del vórtice polar en Texas y a un desbalance de cargas en el sistema eléctrico nacional. Eh, esta falla en megacable, eh, telefonía e internet, eh, está siendo tendencia nacional en Twitter, comienza a serlo y si ustedes tienen problemas más allá de estas zonas, por favor repórtenlo porque nos parece que es, una, es, un, es un gran problema en realidad y es gran parte del país, aquí vemos cómo es pues, prácticamente la mitad del país, principalmente en el noreste, en el noreste y en el norte del país, pero vemos que aquí hay algunos reportes ya en el Bajío, en la Ciudad de México, entonces estemos atentos, hay que ayudarnos entre todos, y si continúa el apagón de electricidad y estás conectado al celular en el norte o noreste del país, también repórtalo para, para tener más, más claridad de la información. Muchas gracias.